Amigos, retornamos nuevamente por aquí. Analizar a fondo temas de lo que es la seguridad ciudadana de mano de un experto, un conocedor a fondo de estos temas, pero también un conocedor también a nivel de seguridad internacional, situaciones que hemos visto en los últimos días, pero también pasar balance al panorama político en República Dominicana de mano de un experto. Refiero precisamente a Daniel Pous, quien es un gran amigo y un experto en los temas de seguridad y política aquí en República Dominicana. Maestro, bienvenido a este espacio. Muchas gracias. Me siento privilegiado de esa invitación que usted me ha extendido y aquí estoy dispuesto para tratar de edificar a los amigos televidentes de este programa. Maestro, el tema de seguridad ciudadana conocemos desde todos los tiempos que usted ha sido un abanderado por ser experto en seguridad y demás, pero... Siempre ha estado muy ligado a lo que es el avance y la seguridad en República Dominicana. Hace un tiempo, maestro, se inició un proceso de transformación en la Policía Nacional. Bien sabemos que esto es un tema tal vez a largo plazo, pero vemos cómo nuevamente en la sociedad hay denuncia de asaltos, atracos, robos en viviendas y demás, maestro. ¿Qué ocurre con nuestra seguridad en estos momentos, maestro? Bueno, le voy a decir algo eh, que es muy específico. La seguridad está en crisis ahora mismo en casi todo el mundo. Sí. Eh, la ciudad de Nueva York, por ejemplo, que tiene una de las mejores policías que se conocen, aunque muchas veces hace uso excesivo de la fuerza, pero sí. es una policía bien entrenada, bien equipada, que responde a una estrategia de seguridad eh, que ha sido ajustada durante más de una década para hacerla lo más cercana al ciudadano y lo más cercana al ideal de seguridad a que, que a que apele una sociedad se ha visto tan desbordada que la alta oficialidad de la policía de New York ha tenido que ser tirada a las calles a hacer servicio oiga bien ¿eh? la alta oficialidad de la policía de New York es razón de que eh, hay un desbordamiento de la violencia, de conductas de desaprensivos, desafiantes, transgresoras, y, ¿por qué no? Atracos, eh, violencia contra eh, viandantes, personas pacíficas, decentes, que se trasladan de su casa a su trabajo o a su centro de estudio. Y es un problema en estos momentos el, el tema de la seguridad ciudadana. En nuestro país, que tenemos más de cinco décadas con una policía que se gradualmente se fue alejando de sus valores misionales y asumió toda una serie de prácticas que si bien no podemos decir envuelve a todos eh, los miembros de la institución, pero sí a una gran parte, donde eh, el uso excesivo de la fuerza, el irrespeto de los derechos fundamentales, la falta de aplicación de los correctos protocolos que corresponden en sí. su intervención y sobre todo el respeto a la gente decente en la calle. Pues eh, hoy en día nos planteamos la transformación de la policía algo que fue propuesto en el año 2002 por un grupo de expertos de que formamos un equipo y participamos en el Congreso Nacional en un debate sobre lo que debió ser la transformación de la policía, donde planteábamos liquidar la vieja policía para refundar una sí. nueva policía, apegada a una visión modernizante, democrática, ajustada al Estado Social y Democrático de Derecho, porque la policía no tiene razón de existir por sí misma la policía es uno de los pilares del Estado Social y Democrático de Derecho. Sí. Entonces usted no puede tener en un Estado Social y Democrático de Derecho una policía que sea disfuncional, que se te contraponga a lo que son los postulados de, de nuestro régimen social y político. Entonces, eh, a través del tiempo, todas esas tumoraciones reflejadas en malas prácticas pues llevaron a la policía a un desbordamiento tal que la policía se convirtió en un ente autónomo que se encontraba por encima de la sociedad, por encima de los, de los poderes institucionales que eh, establece nuestra constitución y hoy en día tenemos que prácticamente partir de cero para poder iniciar este proceso de transformación que es un desafío un desafío para el gobierno dominicano, un desafío para la sociedad dominicana y un desafío para la propia policía, porque sabemos que cuando una institución llega a este tipo de deformación, eh, tratar de colocarla en el redir que le corresponde cuesta mucho trabajo y las personas piensan que con decretar una transformación de la policía, establecer nuevas normativas, nuevos reglamentos, eh, ya eso de, va a ser asumido de manera inmediata. Tenemos que cambiar la mentalidad de los policías, pero también tenemos que cambiar la mentalidad de, sus, de los ciudadanos en relación con la policía. El ciudadano hoy en día, primero, no respeta a la policía. Bueno, ya los ciudadanos, lamentablemente, en este país hasta sienten poco respeto por sí, porque hemos saltado eh, el proceso de construcción de ciudadanía para establecer una nueva categoría, que son consumidores, pero consumidores sin ningún nivel ético, sin ningún eh, sentido de compromiso con la sociedad. Entonces los policías son dominicanos, vienen de esas mismas visiones deformantes y deformadas. Entonces tenemos que, eh, que, que, li, que lidiar con una situación que hay que confrontarles en dos frentes, en el frente social y en el frente institucional de la policía. Y yo le digo, no hay varita mágica, no hay mejor fórmula que, que la que no sea trabajar con tenacidad y con el apoyo de la voluntad política, sobre todo del presidente de la república, que ha asumido un compromiso con la sociedad dominicana. Si el presidente... Eh, nos refrenda cotidianamente ese, ese deseo, esa visión que él tiene, que la compartimos todas las personas, que deseamos que la sociedad dominicana eh, se transforme, pues no hay posibilidad de éxito. Entonces, ahora nos confrontamos con nuevas situaciones. Primero, empezamos a remontar una pandemia, la del COVID-19, y no bien hemos empezado a remontar la pandemia, ahora tenemos una guerra en el escenario europeo que repercutirá en todos los rincones del mundo, y República Dominicana no es la excepción. Primero, con una gran crisis económica, señores, con eh, un desplazamiento de los ejes de, de, de poder a nivel de, la, de las políticas globales y de la geopolítica y eso de alguna manera también eh, tendrá su efecto en la sociedad dominicana y en la región del Caribe y Centroamérica y América Latina y hasta de los propios Estados Unidos. Vienen situaciones que tenderán a desestabilizar, señores, eh, eh, este... Esta paz que se ha venido viviendo eh, desde el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945. De hecho, esta situación de la decisión de Rusia eh, a remeter contra Ucrania, contra todos los preceptos y postulados del derecho internacional, ha hecho añicos, señores, ha, hecho, eh, ha pulverizado la paz que se concertó y bajo la cual estuvimos viviendo desde el final de la Segunda Guerra Mundial a nuestros días. El mundo ahora tiene un nuevo desafío que es más complejo que el enfrentamiento de una pandemia y es establecer un nuevo equilibrio, un nuevo orden mundial. Y esto va a tomar eh, vari varias décadas, porque imagínense, eh, ya teníamos eh, prácticamente 75 años con una, un nuevo orden de paz. Ahora tenemos que hacerlo, construirlo de nuevo, edificarlo de nuevo. Ya ni la OTAN eh, tiene capacidad para garantizarle a los países miembros, sobre todo aquellos que se encuentran en el, en, en el continente europeo, eh, su, su integridad territorial, porque se ha demostrado que Rusia por sí sola tiene más capacidad bélica que todos los países de la comunidad europea. Y por el otro lado, ahora se inicia una nueva carrera armamentista. Las Naciones Unidas como tales, el Consejo de Seguridad fracasó. Lamentablemente han tenido que morder el polvo. Putin los ha puesto de rodillas tanto a la OTAN como al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y entonces el nuevo orden nos va de nuevo a lanzar a la carrera del rearme. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues que esos presupuestos que se utilizaban para una sociedad de bienestar pleno, de confort, de protección con políticas sociales, eh, salud, eh, apoyo a la ancianidad, apoyo a, a los más desposeídos todos esos presupuestos se van a convertir y van a empezar a engrosar los presupuestos armamentistas. Muy bien. Eh, permítame, eh, maestro, porque hay algo que no quisiera dejar de lado. Al inicio de su exposición usted hablaba de la voluntad del presidente para llevar a cabo los temas de transformación policial. Pero maestro, ¿entiende usted que los policías... ¿A lo interno de esta institución puede haber oposición a algún proceso de transformación aunque se exprese la voluntad del presidente, maestro? Claro que sí, claro que sí. Hay resistencia pasiva, pero también hay resistencia activa. ¿Cuál es la resistencia pasiva cuando el individuo no es capaz de intronizar la nueva cultura que se está fomentando en la policía? Sí. Y hay resistencia activa cuando el individuo, de manera deliberante, no está de acuerdo y conspira contra este proceso de desalienación, porque es un proceso de desalienación, porque usted tiene que erradicar valores que son contrarios a los, a, a, a los preceptos misionales sí. de la institución. Muy bien. Maestro, vimos que recientemente se dio a conocer la puesta en retiro de un gran número de oficiales, coroneles y también oficiales generales. Eh, eh, que llamó la atención porque un número tan alto y entre ellos se dice que habían algunos oficiales preparados, pero que sería esto parte de la transformación policial, maestro. Bueno, eh, usted sabe que la policía eh, ahora mismo... Eh, está escuchando a toda su oficialidad. Sí. Hay oficiales que entienden que ellos ya están un tanto gastados sí. para tratar de eh, reiniciarse o resetearse sí, sí. Eh, en un nuevo orden policial. Hay algunos que han visto que eh, los años que le quedan de juventud, de posibilidades de, de, de trabajar fuera sí. de la institución policial, lo quieren eh, utilizar para cumplir metas personales, sí. objetivos que ellos alguna vez en su vida se trazaron y que en la policía no lo pudieron alcanzar, pues mira, bienvenido. Yo creo que es un gesto de, de sinceridad, un gesto, un gesto de, de honestidad de esos oficiales y creo que eh, es un acto inteligente de las autoridades permitirle a esos, a esos señores y señoras que se vayan a terminar la construcción de su de, del final de su vida en otra instancia. Se van a ir con su pensión, con mucha experiencia, con muchas relaciones humanas importantes, etc. Y pues que cada cual que se desarrolle en el espacio que crea que mejor le conviene. La policía no puede secuestrar a nadie. Hay algunos que... Eh, que consideran ya yo no, no, no soy un candidato atractivo para llegar a la dirección de la policía, que siempre ha sido la ambición máxima de la, de la mayoría de, de los oficiales de la policía, llegar a ser director. Y hay otros que dicen yo no voy a cambiar, eh, yo tengo un nicho de conforme que me he construido en la policía, con mis prácticas, sí. le guste o no al presidente, le guste o no al ciudadano y yo me voy a trincherar aquí. Pero esos, esos miembros de la institución, lamentablemente, están condenados al fracaso porque se van a encont encontrar con un valladar muy sólido, muy fortificado por la voluntad política de las instancias oficiales y por el deseo del pueblo dominicano de que la policía se transforme y se convierta en una institución de servicio cercana, respetuosa de los derechos fundamentales y que sea realmente una instancia institucional que garantice el pleno ejercicio y disfrute de los derechos que a final de cuentas en un Estado Social y Democrático de Derechos es el valor misional máximo con que cuenta una institución como esta. Maestro, recuerdo que el año pasado usted dio una declaración por un importante diario de circulación nacional donde usted decía que el mayor general Eduardo Alberto Ten tenía la oportunidad de demostrar su capacidad en esta ocasión como director de la policía. ¿Entiende usted que ha podido llenar esos cometidos y ha demostrado esa capacidad, maestro? Sí, yo creo que el general Eduardo Alberto Ten está haciendo una labor silente, sí. pero efectiva, porque él está dando oportunidad a los que quieren y a los que tienen capacidad okay. y a los que eh, están dispuestos a comprometerse con el ideario de policía que le apetece a la sociedad dominicana. Porque esto no es el ideario de lo que le apetece ni a Luis Abinader, ni a Jesús Vázquez, el ministro. Es el que le apetece, es el que reclama desde hace muchas décadas la sociedad dominicana. Y qué bueno que han confluido las autoridades eh, con eh, ese reclamo de la sociedad dominicana. Y el general Ten está ahí eh, trabajando en silencio, eh, evaluando constantemente los recursos materiales y humanos con los que cuenta y colocando las piezas en los escaques, como se dice en ajedrez, sí. que mejor le conviene al propósito y a la responsabilidad que le delegó el presidente de la República y el ministro de Interior como eh, actor político inmediato. En lo, que se respecta, en lo que respecta a la Policía Nacional. Muy bien. Vamos a darle la oportunidad, yo albergo muchas esperanzas de que el General Ten pues, haga ese trabajo que él siempre soñó con realizar, porque él es un hombre recto, es un hombre que sabe que su, su accionar, sus ejecutorias, su gestión, tiene que estar sujeta a lo que es el Estado social y democrático de derecho. Maestro, tenemos que hacer una pausa, pero al retornar yo quiero dejar pendiente esa oportunidad que usted dice que ha obtenido el general Eduardo Alberto Ten, pero que lo hiciéramos nosotros saber, dicen algunas personas llanas de pueblo, hace falta un poco más de mano dura. Vamos a hablar de esto al retornar.